Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y estamos aquí de nuevo en One Shot En lo que creo que va a ser Uno de los últimos capítulos ya Porque ya estamos en la última ciudad Como pueden ver O sea, como pudieron ver en el capítulo anterior Y bueno, ahora estamos despertando a la señora Nico Vamos a ver, ¿esto qué es? <ríe> bueno, un sueño de Nico de estos Supongo que esa habrá sido la mamá La que pusieron en un principio bueno, vamos a ver Brian? He tenido otro sueño Mamá estaba allí ¿La has visto? Sí Me hacía tortitas que, Creo que era mi cumpleaños Porque la gente come su comida favorita en cumpleaños En proporciones descomunales ¿Tú también tienes cumpleaños? Sí Vaya Entonces, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Las tortitas? Un momento, ¿te gustan las tortitas? Sí. A mí también. En mi último cumpleaños me comí 10. Me sentía tan lleno que no comí nada más que aquel, aquel día. Mamá hace tortit las tortitas más ricas. Y algunos vecinos preparan fideos realmente deliciosos. Uno de nuestros vecinos hace. Uno de nuestros ve vecinos hace mucho pan. ¿Tienes vecinos? Sí. Vaya, ¿y comparten su comida contigo? No, eso no es muy malo por su parte. Nuestros vecinos y mamás se turnan todos los días para preparar comida para toda la aldea. Y todo el mundo se turna para hacer las tareas y cuidar de los más pequeños. Pero ya no necesito que cuiden de mí. Soy de bastante mayor como para ayudar. Echo de menos a todos. Llevo bastante tiempo fuera, ¿verdad? Me pregunto si están preocupados por mí. Y hablando de ayuda, probablemente deberíamos poner en macho. Ok Bueno Estamos aquí luego de que pusiéramos las semillas en el lugar de que habláramos con este ¿Es que serás capaz de fabricar ese botón? Bueno, no quiero agobiarte, criatura. duro Por ahora prefiero ceñirme al plan original Esto era volver a la puerta <ríe> Me duele el pie <ríe> Bueno tenemos, parece que fabricar más juegos de esos. Bueno, fabricar el botón que se perdió de asunto. Pero no sé con qué se fabrica, la verdad. Pero vamos a seguir el camino señalado por todos estos lugares. Espero que el volumen no esté muy alto, la verdad. Voy a bajar un poco el volumen de los audífonos. Y esto es. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo es que no hay nadie aquí? Las cafeterías deben estar llenas de gente. Sí, está siendo un día tranquilo. ¿Crees que se debe a que la ascensor de suicidios está roto, Eso me han dicho. La infraestructura de la ciudad se está sintiendo mucho últimamente. Hay pasarelas y escaleras cayendo a pedazos por todas partes. Hay único medio de transporte fiable que nos queda ahora mismo son los ascensores. Al menos hasta ahora. Bueno, una no de no café vacía. Una cafetera, esta caja de tope. Una cafetera, esta casa de tope, no puedo hacer nada. Teche de azúcar, me gustan ambos, pero no hay café. Supongo que no puedo hacer nada para ahora aquí. Y bueno, gracias por el apoyo, como siempre digo, de la serie. Estaré trayendo nuevos juegos dentro de poco. De hecho, después de grabar este video, voy a grabar otro, de una serie nueva, ya van a ver qué será. Por lo que, como siempre, me, digo, me van a ver con la misma ropa que tengo ahora. Y bueno, vamos a seguir buscando la forma de fabricar el botón del ascensor y ya vamos a ver. Uf, a ver, una persona reloj, es muy tarde. No es bueno que un niño como tú se levantado a estas horas. De verdad, no me había dado cuenta. No te puedo culpar. Sin eso parece que la noche no acaba nunca. Entonces, ¿cómo se sabe? La hora, quiero decir. Tengo mis métodos. Será. Yo estoy grabando esto a las 2 de la madrugada. No sé si cogió la hora de mi computador o algo así. Pero bueno. Cinta adhesiva. esta Está atornillada a la mesa. What the fuck? Una grapadora, Atornillada a la mesa también. What the fuck? Una especie de ordenador. Yo soy el mecánico de la zona de energía. ¿Hay algún problema de que sin forma? Sí, de hecho. El ascensor de acceso a los oficinas parece estar roto. Falta un botón y. ¿Puedes echar un vistazo? Mi programación no contempla manejar esta habitación. Ah, da igual. Aquí en un papel. Están atonillados para que nadie las robe. Aunque se pueden usar. Ok. Supongo que tendré que usar la cinta de cero para hacer algo loco. Wow, aquí se construyó la música muy rápido. Fue como un golpe ahí. De... No, audio para ti. hay algo sellado ahí. Y lo voy a tocar Voy a seguir subiendo para acá ¿Qué es esto? ¿What? Vaya En realidad nunca antes había estado en una ciudad grande Todas las luces, la gente Me imagino que la mayor parte de los habitantes de este mundo vive aquí Vaya, una ciudad Grande, vamos a ¿Hay qué por acá? Es muy diferente Meldea. Mi Meldea mi es muy pequeña y está rodeada de vastos campos. Viste un poco de ella en una misión hace tiempo. Los edificios más altos de Meldea solo tienen dos plantas. Bueno. Eh. ¿Y tú, Brian? ¿Dónde vives? En una ciudad, en una ciudad. ¿En una ciudad? ¿Cómo está? Vaya. ¿Cómo está? Ok. No me imagino cómo debe ser. No me imagino cómo debe ser vivir en una ciudad. Tiene que ser emocionante. Sí, un poco. Y dar un poco de miedo. Sí, un poco también. Aunque las vistas son bonitas. Bueno. Supongo que tengo que bajar esas escaleras. Ya voy a terminar de dar la vuelta entera para no tener que devolverme y bajo las escaleras. Pero wow. qué se supone que es un bucle ese. Vamos a bajar por aquí, voy a tocar la puerta a ver qué dice Nico. Una pesada pieza de metal fijada en la pared. Creo que podría ser una puerta o algún tipo de cámara. Hay una pequeña pantalla aquí en medio. En uno de mis objetos pueden interactuar con eso. El libro no bombilla... No. La no. lámpara. No. Y la pluma, supongo que tampoco. Bueno, vamos a ver. Déjame salir de aquí ya. Aunque okay, déjame caminar por acá para acá. Una... Oh. La computadora que me habla a mí. Esto te va a hacer falta pronto. Coge esta película y spoiler al vacío. Ah. La respuesta se es que muestra cuando la traiga este vuelta. Ahora no imprimen esta vuelta. A ver, no imprimir una llamada transparente. The fuck. al vacío. Entonces, ¿qué? Tengo que... Ponerme una ventana y ver. No entiendo Es muy tarde Pero buen día supongo A ver, voy a volver con el robot este A ver que me acuerdo A ver, no, eso no se ayuda No eh, a ver. No Eso no me va a hacer no. Ah, pero Vi yo la mano Y... No. A ver, voy a ver qué puedo hacer con la semilla esta que desde aquí es un tiempito La tierra, sí, sí, eso sí lo sé, pero no sé cómo resolverlo. Esto de seguro va a ser autopuzzle. Bueno, a ver, vamos a ir por acá. A ver qué consigo por aquí eh, ¿Por aquí puedo ir? Sí Puerta cerrada Cerrada va a ser la única abierta Sí, ¿qué es esto? ¿Eres un intruso? Porque si lo eres yo, el robot de seguridad del hogar, más que registrada <risa> Modelo 8XM con número de serie, ya eso no me lo voy a ver Tendré que informar sobre ti. Oh, lo siento. La puerta está abierta, así que entré. Eh, ¿Quieres que me vaya? Es con actividades despechosas, actividades despechosas que no hay actividades sospechosas. Actividades sospechosas que no cero hacer. Oh, Vamos, supongo que mientras no haga nada malo. Está apagado. Brian, alguien vive aquí. No podemos terminar su cama sin más. <ríe> bueno, aquí no hay nada más que ver. A ver, un cuadro de un paisaje. No puedo estar Algo no, tiene que ver. Vamos a ver. Otra puerta abierta. Ok. No perdes llena de los amiguitos. Ok. Ese pingüino, ok. Eso es un pingüino no de apoducho enorme, hola pingüino Hello. puta, ¡Oh, cara de ricos! <risa> oh, ok, una flor rosa Espera Aquí yo sigo como todo en la mente, no me voy a no quitar Es muy difícil de entender ese puzzle nuevo que me dieron otra parte abierta Ok, aquí está un mismo juego ¿te apetece llevar una partida? Vaya, claro, ¿a qué te gustaría jugar? ¿Sabes jugar para jugar dijeron? Nivel de dificultad deseado. Bueno, de la de no deseada, se eh, esta vez, meto, esta vez el tiempo No importa Mis padres no están nunca en casa literalmente A mí me da igual de todos modos si me he acostumbrado oh. Además, ahora que tengo aquí conmigo la unidad 4B de la segunda generación CWT Para ser mi compañía Todavía hablo un poco raro de vez en cuando, pero no pasa nada, está aprendiendo. Si me lo cumples de verdad, algún día podría llegar a domarlo No dejo de oír la misma palabra ¿Cuál domar? Ajá ¿Nada me ha dicho todavía lo que significa Es solo un robot, tampoco puedo explicarlo Ah, ok pagado, libros, un montón de libros grandes, uno de ellos, a menos de eso, es el robot. Bueno, bueno. Y aquí qué. Un juego de cuatro robots subando las cartas. Una no imagen con muchos 1 y 0. Uh, todos son los 1 y 0 se pueden dominar, así que... Bueno. A ver qué hay aquí. Oh. Esto... Un palito de estos. Acabo de volverme desde el valle, las cosas son tan diferentes a la ciudad Ah, está en el valle, ¿no? Sí Allá todo es tan verde Le mucho de menos, mi no me da las plantas para animarme, pero... A ver, si sí, probablemente debería conseguirlo un beso Ok No queda mucho de esta planta La vida de la ciudad que es que es, ¿Qué es para jugar? A ver, a seguir Por puedo valle Montar un canal que hay un pequeño de las Vamos aquí Oh, ¿qué es esto? No sé muy bien lo que es Pero es un bicho pequeño Deberías montarlo, deberías montarlo ¿Cómo? Hazlo Mmm... <ríe> oh, wow <ríe> Apagado ¿no? Qué chulo Hace divertido <ríe> <risas> montamos al alba, ok. Se me pasa tener flores aquí. Wow, oh. hombre, flor. Hola, ¿tienes muchas plantas? Sí, las he cultivado todas. Yo mismo, ¿sabes? No debe no, siempre no tener propios ellas Vaya, es alinear, ¿verdad? Así es, no algo de tierra. A uh, las plantas me refiero. Pues sí, necesitas un poco, sí. Eh, se supone que debo dejar una semilla, pero no hay planta. Pero la meseta de género no tiene nada de tierra, entiendo. Ya sé de quién hablas. Toma, llévate la bolsa de tierra. Gracias. Fin, sí, tengo tierra, vamos. Esto es lo que necesitaba de aquí, para eso. Sí, sí, sí. Y vamos a tomar unas de estas escaldas. Que supongo que me sacan. Oh, no. ¿Justo? ¿Por la cafetería? Por la nevera aquí con muchas cosas. A ver. El figurito tiene más. A lo mejor pueden ser útiles. De suerte que no importa que no los llevemos. Ok, más. ¿Para qué a dos Ni idea. Un nombre de televisión. Hola. Hola. ¿El ese Ajá. Me gusta su bufanda. Gracias. Me la dice mi madre. Dile que me gusta su punto. Vale. Bueno, Vamos a a ver. Ok. Parece que puede haber fastidio de ese puerta. Ok, volví aquí. Creo que es donde... Sí, sí es donde creo. Justo. Bien. Esto fue rápido. Ok, vamos a ver dónde está la flora ahora. La tierra. No suelo que todavía que hacer semillita. No se ve esa tierra, parece que es un poco seca. Agua. Es bien pensado, ahí, el agua debería ayudar a este enemigo a Tengo agua. A ver si me puedes rellenar el agua eh. Sabes, el hombre que pasó por aquí antes dijo lo mismo No sé si todavía... Sí, ah, me acuerdo, en el caso había visto un ¿sí? botón que pusiera a la superficie Parece muy necesario serpiente de animales eh? Le dije que los únicos botones que había visto eran los de su camisa El... Eh, no lo <risa> Tomó un show por aquí, pero parece que nunca tengo tiempo para comer no, como esta vida. Yo de venir aquí a toda prisa, tomarse un litro de café y salir corriendo. Él, eh, lleva su trabajo bastante a extremo. Es sí que hace que su trabajo es importante, pero para mí no hay nada por lo que merezca la pena sufrir que el estrés. ¿A qué se dedica? A este mantenimiento creo. Algo de luz, pero no sé ve con esa actitud. Quizás se lo pueda preguntar luego. Pues parece que ya tengo algo que hacer. Preguntarle. Que trabaja. Vamos a volver con él. He no tanto tiempo que ya no estoy ni contando <ríe> qué rollo. <tose> oh, ok. ¿Cómo oh, pues no la magnética? <tose> Tijeras. Hay unas tijeras en el suelo, encima de un montón de pelo. <ríe> Creo que ya eso no lo usa nada, así que bueno, a ver con que podemos montar todo. No puedo combinarlos. Mira, podemos hacer un montón de esto. Puedo cortar un trozo de gata, de la forma rectangular, como en la cosa de plástico. No es una cosa tan sencilla. ¿Cómo vamos a conectar el ascensor? Muy bien, a ver cómo es la botón. <ríe> se me deja su un Se me tiene la medida que suficiente. Va a ser que no se suele así. Oh, ok. Supongo que ahora ¿qué? tengo que poner el ascensor. A ver. Vale, yo veo que funciona. El botón que se perfectamente ahí. Y... Creo que se en la máquina. Pero entonces se ha caído. Los intentados. No. Guay. Lo has intentado. No. Ahí se llama los intentados. Guau. Deja ver si.. No la cafetería esta de por acá. No, la cafetería no quiero ir, quiero ir a donde está. La cinta esta. Aquí. Y aquí. La cinta de arriba. Ya puedo pegar todo bien con su intensidad, tenía que haber hecho esto desde el principio No tan pegada Bien Vamos a ver si esto funciona, por favor dime que sí que quiero avanzar ya Y dime de aquí, Dejado. Espero que esto funcione Fin Oh, Recibiron el servicio de ascensor. Entonces el código de seguridad para continuar. ¿Qué? es la primera vez que pasa esto. Los cuadrados. Bueno. Los viste, ¿verdad? Estaban en la puerta ahí. Y... Ah no, lo, lo de los cuadrados pasa. <ríe> Queda dos por tres. Me refería a lo del código de seguridad. De todos modos el ascensor nunca se había estropeado así. Mm, supongo que debíamos usar un código para el es, bendito plástico, eso que tiene. Pero no sé cuál es el código. Además de un número, creo que lo vamos a dejar por aquí. No, creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Y bueno, será hasta la siguiente. Denle like, como siempre, les pido. Suscríbanse y compartan con sus amigos. Y bueno, ahora voy a grabar otro juego para el canal. Que espero que les guste también. Así que, bueno, adiós.